Hola, estamos acá en bbbbbb. Esta vez sí voy a hablar Porque Porque bueno eh... Este gameplay sí que lo quiero hablar yo Porque bueno, ya tocaba, ¿no? O sea, ya había hecho un video Bueno, he hecho, he hecho seis videos ya Pero no los hablaba Y ahora sí, así que vamos Con eh... lo, lo que vamos a hacer hoy Es este modo Lo que nos falta para ganar el juego el no death mode Básicamente es ganar todo el juego sin perder Lo cual no voy a lograr en este video O bueno, o quizás sí no sé, no sé si voy a hacer un video o voy a hacer muchos Eso ya lo haré después Pero seguramente Hoy no creo, no creo Pero bueno Pero ahora sí Vamos a hacer, vamos a jugar Todo sin perder Todo, o sea Obviamente no hay autos no hay puntos de guardado porque. ¿Por qué no? ¿Para qué? Si no se explica, a hacer el juego es perder. No tiene sentido. Bueno, acá básicamente nos dice que no tenemos que ir, aunque no tiene mucho sentido porque. Ya se sé cómo es todo, ¿no? Eso me pasa el juego como unas 15 veces. Pero bueno. En este. Acaba de decir que. En este. En estos videos, o sea, en este reto que estoy cumpliendo, no vamos a agarrar las trinkets porque es muy complicado, la verdad es que es muy complicado. Si después quiero hacer otro intento agarrar las trinkets, bueno, pero es que ahora no, ahora no. Ya he ahora tengo que hacer todo, no, maldición. <ríe> es que sí. Eh, no sé, Veré si puedo, eh, por lo menos, ganar el primer nivel sin perder, ¿no? <ríe> ok. Estamos de nuevo. Pero nomás porque debe molestar. Y acabamos de no. La verdad es que es bueno retomar este juego, a mí me gusta mucho. Ok estamos acá de nuevo. A ver. Estas no, no, no. <ríe> ¡No! ¡Maldición! Dos veces es la misma parte, no te la puedo creer. Bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Ya estamos en la parte final. Vamos a el último. Y muy bueno, muy bueno. Ya da. Pasamos al nivel, que es la parte fácil. Bueno, el nivel completado. Para Uno. Empezamos con el... El completado y eh, como se dice, rescatamos a un miembro de la tripulación porque bueno el juego consiste en eso el tema es que yo no subí este juego con la historia porque bueno no no sé como que eso ya me parece muy trillado quería empezar directamente con los los lo que subí los seis vídeos son tal no así que vamos a seguir ah. y ahora vamos con el laboratorio lo bueno es que este nivel, el, el laboratorio, es a nivel azul, ¿se acuerdan? El de la mayor se es está para rebotar. no No es difícil con las string, o sea, sin las trinkets. Mucho más fácil. Así que bueno. más fácil, sin la... O sea, perder, obviamente, pero no, no creo. Lo maldisco que llegué fue, eh... a, a, O sea, fue la torre, o sea... pasé el primer nivel en laboratorio y en la torre. Y perdí en el... Bueno, ya les voy a explicar. Eso fue mal, lo más lejos que se okay. Vale, esperemos a que se niñen y se despervien de dinero porque ahora no tenemos por qué apurarnos. Pero con esta parte. Muy bien, perfecto. Ahora vamos con la parte más complicada. Ahora tenemos que pasar por el directamente, no tenemos que ir por arriba. Ahora... ¡Nooo! Nunca perdí ahí, ¿qué pasó? <ríe> bueno. Perfecto, bien, bien, bien. ¿Qué queda esto aquí, esto? Me encanta la música. Creo que... Bueno, la mejor cosa de este juego la música. Ok, te voy a poner la misma parte. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿no? A ver, bueno, ya es dos finales. De acá rescatamos al amigo azul. Estamos <risa> el nivel 2. Nos quedan 4. <risa> La puta madre. Vale, dice que nos quedan 3, pero después está al nivel final. Para, para ir a la torre tenemos que ir por acá, ir por acá arriba, eh, era por, acá, por acá, Sí, es acá, ok, perfecto. Este es el nivel onda super, super flashero, super arcoíris, super todo. Ok. Este nivel creo, creo que es incluso más fácil que el anterior, pero, pero bueno, voy por el Se lo paso muchas veces. O sea, lo paso siempre para que no muchas veces, me Estoy practicando porque bueno, no animado que voy a estar acá para tener 8 veces ¿eh? ocho mil veces. Vamos ¿eh? no, con las trickets porque no va a ser necesario. Después voy a hacer uno con las trickers, pero es que esperen para eso porque es muy complicado. ¿no? Es como 5 veces más difícil. Es como que me tiré a veces. 5 veces más difícil. Pues, bueno. okay. ¿No? ¡Listo! Ok, ahora está parte de la control Perfecto ¡Uh! Casi Casi no ustedes lo vieron Ay, la música La música es, es, es muy Muy arriba, muy, muy todo. No que me estoy pasando hasta la no, Todavía no tengo que cantar mi historia Listo Listo, ¡Perfecto! perfecto, perfecto, perfecto Estoy, estoy, estoy genial, estoy perfecto Ok Ojo Ojo con lo que viene, ¿eh? porque Esto no lo subí Ahora no vamos al siguiente nivel. Ojo con lo que pasa cuando le pongo continuar. Bueno, básicamente estamos en otra dimensión. Sí, hermoso. Ok. Bueno, esto es así, básicamente. Cuando estamos en el piso, eh, nuestro amigo rojo, eh, Vermilion, nos sigue. Y cuando estamos arriba, no. ¿Ven? Fum. Listo. Esa sí. sí la mecánica. Y, y no, no tiene que perder ninguno de los dos. Uh acá puedo acordar, este, este, este, esta parte es muy complicada y, y tiene que pasar primero super Medium para que yo pueda pasar perfecto, no no no mierda Ay, ya es que pierda uno, perdemos los dos <risa> maldición, bueno voy a ver si puedo llegar de nuevo y si no puedo ¿verdad? Bueno uh, Espero que les haya gustado el video Si les gustó Denle un like Y si no les gustó Bueno denle like ¿Qué quieres que te diga? <risa> y bueno, de pronto subiré más episodios de de este, de este juego Porque Es muy Es muy bueno Me gusta la verdad Me, me gusta bastante Y nada, eso Chau. Eh, postata, suscríbete.